La pelota lejos, Silva Igual viene de frente la Argentina Otra vez con Ulises Jiménez, pasó Ulises Jiménez, que bien se fue, Jiménez Jiménez, Echeverry Roberto, sube abre para la contra Jiménez, falta de Martínez Le gusta irse al ataque La segunda vez que lo hace en el partido ya En este segundo tiempo, Jiménez El lateral, De Jiménez Acuña, Jiménez solo Zarco en el área, que bien enganchó Jiménez, Jiménez adentro Y está Ulises Jiménez, de vuelta pasa Ulises, qué bueno es el lateral. Ulises pasa, va, se manda, se anima.